esperarlo, porque le dije, va a ser más divertido así que abrete. gente weón! ¡Es una nave espacial, en serio! Bueno, es como de Star Wars. ¡Oh, weón! <risa> todo, ¡Mira esto, weón! <risa> Está desinflado pero... Oh. <risa> Muchas wow. gracias, Lucas está equilibrando por sí sola y ahora tengo que regular el shock. Y ahora tengo que echarle acá abajo. Ay, la me surpe. Tiene harta fricción, sí. Puede ser bueno o malo, hay que probarla. ¿Qué? Velocidad de elevación de pedales, 33. Ah, deben ser 33 kilómetros por hora. Está restringido a 33 kilómetros por hora máximo, no da más. Así es que en la calle no va a ser muy divertido. Quizá en el cerro. Los pedales están mucho más altos que antes. Siento que me faltan mi... Mi apoyo, no, no siento que tenga la rueda puesta en las patas. <risa> lo la supe. Los hoyos los absorbe brutal. La otra rebotada de golpe. <risa> siento que va a salir para adelante en cualquier minuto. Vamos a ponerle los pads y la probamos como corresponde. Quiero ver exactamente qué es lo que produce tanta fricción. Definitivamente tiene fricción. Creo que esto no debería ser sorpresa para nadie. Como les contaba en el cerro, la suspensión funciona bien, pero sé que puede funcionar mejor. Vengo un poco influenciado de las bicicletas, donde la tecnología está brutal. Y lo que descubrí es que soltando los soportes del, del eje del motor Ahora la rueda cae por su propio peso oh, Voy a seguir trabajando en esto porque esto va a quedar brutal Este sistema funciona ultra suavecito, ya lo desarmé Y tiene dos rodamientos en algunos pivotes, está, está bien Pero el riel es el que da el problema Y Uf, has tenido mejores días Estoy con esta lima limando este espacio que ven acá Ya, creo que eso es un buen apoyo y debería estar completamente alineado Se desbloqueó a 50, creo que anduve más de 10 kilómetros o algo por el estilo Vamos a ir a disfrutar un rato <risa> Hola, hola. Uh. La confianza que te da para andar en ripio brutal, es brutal, hermoso que nos suena el pitito del motor. Suena a torque cuando acelera y no suena nada más. Es eh, un sonido que dan ganas. Parece que la suspensión... Oh, la suspensión va, abajo, va brutal. Tiene sentido porque el golpe le llega más directo al riel. No, oh, no te creo. <risas> Hola, ¿qué tal? Hola. Los, los baches en bajada rompen la fricción y... Oh, como mortigo de repente. Bueno, esto es mucho más divertido que antes ahora. Casi, casi, casi la pierdo. <risas> ya, ya me ya me gustó oh, eso es esos pititos son, por favor no me caes más fuerza y le hago caso, le dejo hacer presión al tiro porque el motor diciendo para o la batería diciendo tranquilízate las zanjas se las come pero se las destruye es brutal la suspensión en bajada diría que en su vida no funciona muy bien en los planos debe ser regular tirado para bueno porque suspensión siempre es bueno y en bajada en brutal, mira. ¡Saja! ¡Saja! es brutal exactamente donde hay que ir ¡Ay, loco! En la otra rueda no me metía en estas calles El neumático es distinto y todavía no me acostumbro al 100% a cómo dobla pero... entretenía en una de estas cosas bueno. Chete. Estoy a tres minutos de la casa Gracias a esta maravilla yeah, Este fue el cable que casi rompí Solté esta pieza que sostiene el eje La prendí de pastel para ver que esto funcionara suavecito Y alcanzó a girar ese hexágono ahí dentro En realidad no es un hexágono Pero giró, se dio vuelta junto con el cable Y casi lo destruye Por suerte no le pasó nada Y lo pude salvar con winche en la hora Y lo dejé lo mejor que pude Ahora lo que pasa es que ese eje, ya se lo voy a mostrar, no se apoya bien en esta pieza. Entonces, como no se apoya bien en esta pieza y esta no se alinea con esta otra, cuando aprietas todo, queda torciendo lo, las barras y se pone super áspero. Ya, este va a ser nuestro mejor intento. Así el acero líquido va a entrar por toda esta parte que tiene huecos por ahí dentro. Una vez curado puede ser taladrado, roscado y limado. No. Este es mi nuevo material favorito. Ya, me dio el tiempo de poner un poquito más skin tape. En los contornos Ahora debería ser una pega un poquito más prolija Voy a ponerte este aquí A los bordes ¡Oh! ahí, ahí se apoyó Me tinca Ojalá que Ojalá que funcione Ese de ahí Está completito Este de acá también Ayer me desvelé y Ay, me entretuve, weón. Cáchate. Ya apreté el otro lado. Eh. Oh, está mucho más sensible. Está apretado el eje. Cáchate cómo está. voy a poner los pedales, weón. Espero que nadie haya dudado que esto no iba a pasar. Ahora nos vamos a volver a probar esta hueá. Esto antes no lo voy a hacer con una pared. Que regularla de nuevo, está como, como que más blandita, está con mucho saco, de hecho le tengo que poner las esponjitas para no matarme, con se me había olvidado bueno, es impresionante la confianza que da la suspensión como que La oh, casi me voy a encontrar oh, impresionante lo que es capaz de hacer ah, uh, uh, a, ahora más que antes todavía va más pegada al piso no, no remota nada ¿no? y estamos subiendo pues, ni siquiera estamos bajando yo ya la tenía hace un tiempo y la han dado un montón, sí había sentido que le faltaba un pelito a la suspensión. Oh, se, mantiene, se mantiene brutalmente pegada a piso ahora, está impresionante se siente antes era como una son -tour sin mantención por ponerlo de alguna perspectiva. Hola qué tal ¿Cómo estamos? Uh. Aquí hablando solo. Bueno, Ese pitito me dijo que le hice mucha fuerza. Oh, oh, oh, oh, ¡Qué brutal, bol! Sí, alinear el eje es lo mejor que le puede haber a una rueda. Se sienta hasta más sólida, bueno. Está mejor apoyada. ¡Oh, loco! Oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Con permiso tan rápido ¿no? en por un terreno así para la patada cacha ay <risas> oh, tiene buena carrera con todos extraño lo raro lo bien que anda este es el circuito más zapativo que conozco acá. mira cómo va a ser no lo veo pero lo siento en mis pies porque nada me golpea terriblemente fuerte Todo todo está suavizado. Estás impresionante. Lo que más me da miedo a reír cuestión cuestiones es que me toquen los planes. ¿Qué te hacer? <Risa> No puedo creer cómo hace. Oh, es una locura como amortigua, weón. ¿Qué onda esta weada? Oh, esta suavecita. Sabía que había un potencial brutal en esta cuestión. El chasis estaba acá el eje del motor es el que le jugó en contra. Cortadito. Yo le conté al Boris. Oye, dejé la sintas confineta y todavía no le he dicho como lo hice. Para la calle, ayer salí en ella para probarla. Y en la calle ya no se siente nada. Va flotando arriba una nube.